Ah, has quitado todos los D, ¿no? Ha quitado todos los A, B, C, D, ¿no? Sí, sí, sí Solo ha quedado uno D1 nosotros No, D2 nosotros Y D1 vosotros, ¿vale? D2 Asterio, D1 No re Izar y Killzone Iros para allá No pasa pues nada, tío Dale, dale he Kill a More Y Barro <risa> Teleport More. Vale eh, Meterse vosotros aquí Meterse todos dentro Todo, todo, todo Ahí ahí No, no, no, que entonces no podemos entrar, ¿no? Revista la tienes que quitar Ahí Dale la, la, vale. la del Costado sí puede dejarla, ¿no? Sí, sí, la del Costado sí Guarp eh, oh. D1 Vale eh, D2, vale. Venirse, venirse, aquí, aquí, aquí, aquí. El... Aquí, aquí, igual. kill y... y, y... ¿Vale, vale warp, chicos? D1 el vuestro, vale? Me muevo a los otros, con los otros. Vale. Izar, métete para aquí, serio. aquí. Izar. El 4 contra 4 sirve como... Eh, problema. chicos, fuera de aquí que este... que este warp está, está ocupado. Tienes que irte. Tienes que ir, dedo, que ir al dedo, D1 No, no, a ninguno, a ninguno, tienes que moverte Vete a otro guard. Pero si este es el amigo Ah, que han cambiado al final al, A otro, vete a A yo que sé, a la zona 1 A guard 5, warp, 5 warp, warp. 5A, Dele, a teleportalo, 5a Teleportalo, teleportalo Nico, te, ¿Te va a teleportar Teleportar ¿Y eso te... <risa> Ah, vale, claro, claro, claro. He puesto As, As de y era serie Ya está, ¿no? Vale No, no, está no, no, no, no. Más fácil que yo Venga no, no, ya, Va eh, ya, ya, ya, ya empezamos Nico te mató juego otro server, Nico, por mi te voy a entrar contigo Venga, va, va Hemos va, empezado va, va, va, va, Tenéis que poner un okay, arma en el ir. otro no, Hay no. que hay que ir Dos protegiendo y dos y dos y dos Pero y do. un arma ¿Dónde no está ¿Dónde no si no está? Por derecha, ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estamos poniendo el arma? Eh, al, al, al lado, al, en el otro, la otra puerta, por la que. Pero el nuestro no hay, ahí? eh. El nuestro no hay, eh. Sí hay, sí hay. No. Okay, ¿no hay? No hay. Vale, Pero... hay uno que va por la derecha del todo, eh. No hay nada. Ahora no han quitado. Deberían ponerlo a ellos, claro, deberían ponerlo a ellos. No, Así no solo no lo podemos quitarlo, de... No, deberían poner ellos una de metal. Derecha del todo, murió. Cuidado, aquí. No, no. Ya, va. Está por el medio. Voy los... a volver y ese, ¿no? D1. Sí, claro. Hostia, warp. ¿Cómo me teleporto? ¿Cómo me teleporto? ¿Dónde está usted? Warp de dos. De duelo. Bueno, no estéril. No, no. He puesto dos zambas ahí en el. Porque se veía feo ahí con el. Cielo. ¡Eh! Muerto uno Muerto no, otro No tengo cogillas Muerto otro Muerto todo Muerto todo sí sí sí avanza, avanza, avanza, avanza, avanza mal, Un poquito malo, había uno en un arbusto Uh me Cuidado ¿Y cuál es su base? Por medio Puerto. Vale Vale, vale ¿Cuál es su base? La ah, va a matar Norren, vamos a matar Norren ¿Dónde? Vale, ya lo veo Barra Warp Cuidado que no se nos cuelen, cuidado que no se... De eh, dos. sí, sí, sí, sí, que no se nos cuelen, eh Hay uno derecha del todo Es pues que esto claro, árbol vale, lo odio, tío ¿Derecha? Sí, sí, lo veo, lo veo, sí Muerto Hay uno que está en la torre de... esta del... de portaaviones Del... aeropuerto, digo Pero, ¿la, ¿la del medio o la suya? Izquierda del todo, uno muerto. Vale, hay uno en la torre, ¿eh? en la torre grande. Vamos a uno en la gasolinera de su de muerto. No, ah, me pillaron, comiendo. A... Tengo un espanto Mario que tiene mi tipo, ¿eh? Ahí. Dos, tres, Dos, dos. Con los otros, si me voy a subir a la torre, vale, para pa, dar pa, más pronto. Acá adelante, tú el anda igual a la misma que sea, no? La primera Espera. se puede usar Timberwolf, ¿No, la verdad, Sí, lo que tú quieras, no? Digo ya, mejor mapel, ya te lo digo yo No me estoy, curando, vale. me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Eh, y, y avanzando, y avanzando como podáis Hay uno, hay uno campeando en... ¿Suelta? En el gas ¿Te lo has cargado el que estaba disparando? Al del gas, tenéis sí, que sí, cargar, el al del no? gas sí, Ya, ya, al del gas, me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando Guau, vale, vale. oh, me ha dado un tiro me ha matado un tiro con la pony. A la derecha Y por los lados, y por De los lados lado, para que, que no se cuelen y por, por los lados para que no se cuelen Me están disparando Otro muerto, los otro los muerto, pies. otro muerto Sigo rodeando, eh, sigo rodeando ¿Qué comió lleva estos árboles, bien? tío? No tengo una mierda Se, no se cuele súper poco, pero bueno, además voy a colar en la torre, eh ¡Ah, no! ¡Medio! ¡Medio torre! Muerto, muerto, muerto uno izquierda, torre y medio. Cuidado, vista. Otro muerto. Tengo uno en el gas, eh, campeándome. Sí, ya, ya pasó. Pues, pues estaba ahí, tu Necesito, necesito que le vayáis por el otro lado, por el otro lado Sí, sí, sí, sí, voy, sí voy, voy sí. Por ese, voy por el otro lado Voy por la derecha, ¿eh? Ah, he visto uno allí a lo lejos Un no ah, he matado a uno, pero he matado Vale, voy por medio entonces ¿Dónde estaba? Corre. Eh, no sé, no, recuerdo ¿estaba por el centro? Vale, los veo ¿Vale? por No, no Están dando por medio. Están disparando entre tres. Warp de dos. De por derecho No puedo avanzar, están campeando mucho, tío. No puede, no puede, no pueden avanzar, eh. Avanzando, avanzan. No, sí, si en algún derecha. momento me voy, a, me voy a esconder por ahí... Eh, no. ve, ve por este lado, creo. Estoy con Kirchner, eh, por ahí. ¡Eh! ¡Eh! eh que corre. sigue avanzando el lidercista, eh. Por la izquierda. Vale, ya sé que... El de banco, ¿no? El que estaba campeando ahí. Sí, sí. Por la izquierda, eh. Pero es que si avanza uno y no avanza nadie más, mira lo vi. Que... Se meten en arbusto no, es que campean en la gasolinera solo Se meten en arbusto el eso Mira, tiene que haber dos por delante y dos por atrás matando a los que le van a matar Pero de adelantándose Estoy yendo por la izquierda ¿eh? No me ven Yo derecho Vale, bueno, los veo uno en la gasolinera y otro más Voy a esperar Eh, eh, tienen tempero Vale Bueno, vamos, vamos Sigo avanzando, eh muerto, no, Sin... eh, izquierda, no más izquierda, más izquierda, eh, izquierda, izquierda, izquierda, ¿no? nadie, nadie izquierda Eh, eh, eh, eh, eh ¿no? los, de, los de... No, bordo, bordo, bordo, bordo. no, no, no, no, no, no, entrado, ¿Alguien? Que iba con ellos Bueno, no, el, pero. son cinco, eh Son cinco. Díselo, díselo ah. Escúchame, el de la izquierda, Gizar, estaban entrando No da igual, venga, tú sigue, tú sigue, da igual pero Me están colando, tío, se me están colando por todos lados, eh Es cercaísima Si eh. me ayudáis me cuelo, tío, pero es que me están viniendo dos Me han matado cinco, tío Buah, bueno, yo estaba ya dentro, tío, pero me han matado Kray porque es uno más No está en el war. mentira. Si sí está. Mentira, si sí que está. Si sí que está en el war. Ah no. No, si sí que está. El no, licista el, no, va, va con el este. Ya a, mí, no. a mí me ha matado el Cry, eh. Y el Cry no, no se supone que está jugando. ¿no? El Cry y el Feli ese. la serio vas por derecho? derecha? Uno. Okay. Derecha 1. Derecha 1, vale, tú, tú ves derecha y yo voy izquierda. aquí Mira mira mejor por ahí. Por la derecha. Por la derecha va. No cubren nada, tío. Están los respawn en la derecha. Va a pegar un tiro con la timber. No, no muerto no el cry, muerto el cry Tío, hay mucho sonido muerto. ahí, tío Lyrical, muerto ¿Estoy yo, eh? Sí, sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue ¡No! El no respawn Corre, sigue, sigue, sigue tú, sigue tú Y ahora, ahora te, te metes en un edificio y, te, y esperas ahí En la torre, me meto en la torre Estoy en la torre Vale, vale, métete en la torre y ponte, y ponte en la esquina, ponte en la esquina Y que y se, vayan, punto, y que se vayan ahí acercando No, no, no, salga, no salgas a disparar aquí. Muerto. No salga no vaya por aquí, claro. Voy adelantando. He matado uno. ¡Guau! ¿Wow? ¿No lo he matado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me derecha. Muerto. Tiene De la torre, ¿eh? Si podéis venir. Aquí, sí, aquí no. tengo el narre, ¿eh? Tengo dos Tengo dos aquí, eh, abajo en la torre ah, sal, me, están, eh. me están intentando sí, sí, matar, sí, sí. avanzar, eh, avanzad ya Vale, ahí, por, ahí por ahí tienes a, a, a, a dos, eh Corta, bueno. y, a, y al, y al, al norte. ¡Silencio, silencio! Me está subiendo, silencio, eh, porfa Pega hojitas, cuidado, tiene el tiene ahí, gízer Vale, muerto Buenísimo, te, te ayudo, eh, te ayudo y te levanta Muerto Nos tenemos que curar por detrás de la casa y cuando vayan a jugar ah, avanzad, avanzad ya, avanzad ya no, no, no, no, no. Que tengo a dos aquí, tengo dos aquí, eh. Que me están intentando matar. Mira, cuidado en esta casa, serio, cuidado en esta Ya. Yeah. Lo hemos mirado, pero no también, eh. Vale, silencio, me está subiendo. Debería debería haya por silencio. silencio nada, nada. Porfa. Yo voy por atrás, yo voy por la espalda. A dejar el arma. Deberíamos echar poner una, una de metal para nosotros y una de metal para ella. En calcillo del otro. Muerto. Vale, vale, que nos esté. Estamos eh, los dos en la torre, eh. Sí, sí, estamos cerca, estamos cerca. Hay uno en el bombero. Estación de bomberos o... Muerto. Estación de. Ah, te ha subido. Ya está, ya está, ya está. Se va a va a ganar. Vale, bien. El metro. no da info. Deberíamos sí, sí. no, poner de metal. Me venimos ponente de metal aquí. Y ellos en la otra.